Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo tutorial de Wikimedia Chile. Hoy en día lo que vamos a estar conversando y lo que vamos a estar viendo es cómo editar en Wikipedia. Y para eso, hoy les traigo varias cositas para poder aprender a, a editar. Pero lo que vamos a hacer va a ser trabajar bajo... O sea, vamos a trabajar en un artículo que ya está creado en Wikipedia, pero que tiene un problema, que es este de acá, que es de Lila Teresita Avanza que ella fue primera dama en Nicaragua desde, 2007, desde 2002 a 2007, pero si nos fijamos tiene algunos reparos. ¿Qué reparos? Que necesita referencias y que necesita ser wikificado. Wikificado significa eh, que tiene que estar, o que tiene que cumplir las convenciones de estilo de Wikipedia, ¿ya? ¿cierto? Entonces tiene que tener distintos eh, enlaces, etcétera. Tiene que cumplir al final del día, como la estructura de Wikipedia. Entonces, yo lo que les iba a mostrar primero es la portada de Wikipedia, más que nada porque acá pueden ir viendo qué es lo que está pasando, en la, como en la actualidad, más que nada porque lo, las personas, de los editores y editoras de Wikipedia van obviamente tanteando el, el terreno, por decirlo así, y van escribiendo también lo que está sucediendo en la misma actualidad. Entonces vemos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, la invasión de Rusia de Ucrania. Entonces, acá la portada siempre es buena para poder saber qué, bueno, qué es lo que está pasando, pero también para poder encontrar artículos buenos. Estos artículos buenos, todos los artículos buenos, ahí están, son artículos que están validados por la misma comunidad de Wikipedia. O sea, que han pasado esta revisión por pares. Entonces, esta, como esta sección yo la recomiendo demasiado porque nos ayuda a, a revisar y a buscar como la información, porque al final del día no vamos a inventar la rueda, ¿ya? ¿cierto? Porque si acá hay una biografía de alguna persona que sea eh, de la misma, del mismo índole que nosotros vamos a, a, poder, a hacer, ¿cierto? El artículo, nos podemos basar en este artículo que ya está considerado bueno. Entonces, así podemos ir revisando oh, qué estructura tiene, cómo está escrito. Y esto sirve para todos los temas. O sea, hay de arte, ciencias naturales, no solamente biografías, sino de, distinta, de distintas temáticas. Entonces, esto es muy bueno para que ustedes lo, lo tengan, ¿cierto?, a mano siempre que quieran hacer algún artículo. En el caso de nosotros vamos a hacer esto, este artículo, o vamos a, a poder explayar, por decirlo así, o eh, este artículo de, de Lila Teresita Bounza. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner el eh, gran botón de editar, pero acá tenemos dos temas. De hecho, tenemos un editar código o editar a secas. La diferencia de esto es que Wikipedia es una página web, por lo tanto, antiguamente, o más que nada, la, la forma en que se inició Wikipedia o la forma en que las personas editaban en Wikipedia era en código. Y al hasta el día de hoy hay mucha gente que también lo hace. El tema es que no es muy amigable para algunas personas. Por lo tanto, el que es editar a secas es un editor visual. Eso quiere decir que es un editor que se parece mucho a Word. Entonces es mucho más amigable y así podemos editar de manera más fácil. Solamente para que tengan una idea, voy a poner primero editar código. Van a ver que en verdad es, eh, sí, <ríe> es sumamente complejo para las personas que quizás no tienen un acercamiento al, al, a un código de programación. Entonces, mejor lo que hacemos es, acá con el lapicito, cambiar a edición visual, ¿cierto? Entonces, estamos en editor visual y es como estar trabajando en un Word. Entonces, lo primero que tenemos acá arriba son, por ejemplo, todo lo que es los párrafos, ¿cierto? Si yo quiero poner un título, subtítulo, etc. Acá al lado, todo lo que es ocupar alguna negrita cursiva. Acá al lado, todo lo que es para agregar enlaces, estos enlaces internos que están acá, ¿cierto? Para poder citar, eso quiere decir para agregar alguna fuente o referencias. Para tener alguna lista. Y acá para insertar imágenes, multimedia, la lista de referencias, etc. Entonces, vamos a ir como editando esto para ver cómo nos va. Y lo primero que vemos es que dice que, bueno, Lila Teresita Abunza de Bolaños, ¿cierto? Eh, tal fecha, tal fecha, fue una ciudadana nicaragüense. Y acá ponemos primero nicaragüense. ¿Eso qué significa? Enlacemos nicaragüense a el artículo de Nicaragua. ¿Por qué? Porque quizás la, alguna persona que esté leyendo esto no, no entiende eh, qué es nicaragüense o se puede, no sé, quizás confundir con qué país es. Uno siempre tiene que pensar en que quizás hay alguien que no conoce o no, no sabe la palabra nicaragüense o de dónde, de dónde viene, etc. Entonces lo que hacemos es doble clic. Más que nada para poder seleccionar esto. Y vamos a añadir un enlace. En este caso nos dice nicaragüense. Ok. Al tiro nos enlaza a Nicaragua. Entonces seleccionamos, seleccionamos Nicaragua. Y me queda ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a poner primera dama de Nicaragua desde 2002 a 2007. Esta parte de acá es un hecho. Es algo como verdadero, por decirlo así. Entonces yo debería poder encontrar una referencia para esto. Y de hecho la, la estuve buscando y lo encontré. De hecho tengo acá, eh, muere la ex primera dama de Nicaragua y Teresita de Bolaños. Y acá sale, eh, bueno, esposa del ex presidente que fue de 2002 a 2007. Entonces esto yo acá lo puedo referenciar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a situar. Acá donde, está la, donde quiero poner la referencia y voy a poner citar. Acá yo puedo agregarlo de manera automática o de manera manual. Y lo voy a hacer de manera automática a ver si es que resulta, porque hay veces que no resulta. Y solamente voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá. Y voy a poner generar. Entonces, de hecho... Me aparece, dice: Muere la expresidenta, o sea, la, la ex primera dama de Nicaragua, tanto, tanto, tanto. Entonces voy a poner insertar. Acá ya me queda la referencia, pero no me aparece ningún tema, o sea, ni en ninguna parte, porque no está, no está puesto el apartado de referencias. Entonces vamos a agregarla antes de que empecemos a colocar otras referencias. Entonces vamos a poner referencias. Le vamos a poner un título, o sea, que, que es título esto? Y justo abajo, acá abajo de referencias, vamos a insertar la lista de referencias que está acá arriba en insertar. Yo simplemente le voy a hacer clic y me empieza a enlistar todas las referencias que yo voy a ir agregando. Entonces, editar no es difícil. Lo difícil es ir siguiendo como las convenciones de, de estilo, eh, por decirlo así, como fijarse en que esté, en que las referencias estén bien, en que los los enlaces estén bien, pero no una vez que uno entiende un poco más se vuelve mucho más lógico. Entonces las mismas las referencias se agregan así, los enlaces externos, o sea los enlaces internos se agregan de tal manera como lo mostré. Y una vez que ya hago algunos cambios, voy a poner publicar los cambios. Es decir, voy a guardar los cambios que hice a este artículo. Y una vez que hago esto, me dice, bueno, el resumen de edición. ¿Qué es lo que, qué es lo que hiciste? Y yo voy a poner que en verdad agregué una referencia en este caso. Agregué referencia. Y le voy a poner publicar cambios. Y ahora se está publicando. Y ahora ya me aparece la referencia ahí. Y me aparece acá abajo referencias, muere la ex primera dama de Nicaragua y la Teresita de Bolaños. Entonces, así es como yo voy editando. Obviamente hay eh, algunas maneras más como complicadas de, de hacerlo, porque obviamente depende de lo que nosotros estemos editando, va a haber una complejidad. Si es que estamos editando sobre alguna biografía, Obviamente hay, hay convenciones de, de estilo de Wikipedia, que son convenciones para las biografías de personas vivas, ¿cierto? Entonces ahí todo esto pueden ir explorando, pero de momento la edición en Wikipedia ya la conocen, así es que hasta acá llega la, la cápsula de edición en Wikipedia. Gracias.